Acá, porque uno de los funcionarios lo manda a este, entonces este lo manda al otro y lo tienen disco. señor. Eso es irresponsabilidad. Eh, usted no puede engañar a una, si usted no lo va a nombrar, si usted no le va a dar una respuesta positiva, no lo engañe. ver la verdad. Mire, esto no se puede y no ponerlo de mojiganga, porque la, en definitiva el tiempo se encarga, el tiempo, no hay cosa más terrible que el tiempo, si usted le está hablando mentira a una gente, si usted lo está poniendo de mojiganga, el tiempo se encarga de decir, mire usted lo puso de mojiganga, pues dígale que no, que usted no lo va a nombrar, o que no le va a conseguir X cosa, sí. y no lo pone de mojiganga, y yo gozaba, porque es que, y, y, usted se recuerda que yo el otro día dije aquí, Oye, esto, esto cayó como anillo de dedo, Pero la gente a veces se sorprende conmigo. Yo dije, oigan, señores, y yo creo que el men, mi camarógrafo que está aquí, y ustedes, los que ven con mucha regularidad el programa, se van a recordar de esto. Yo dije, hasta hay izquierdistas que cuando tienen un puentecito se vuelven locos. Sí. Por uno que yo... No, yo, me acuerdo, yo, me yo dije eso. Porque estos políticos, desde que tienen un caguito se vuelven locos. El teléfono, ¿no? Cambian el teléfono Maltratan a sus amigos Oye, y eso hay que ver Yo gozo viéndolo Porque Es una conducta, señores Que hay que estudiar en el dominicano Y, y oye, y cometen Ay Dios mío eso, Pero miren esto, por ejemplo Es una persona que Esto no es personal Simplemente yo voy a hablar de la queja de uno que estaba que lo punchaban y no botaba sangre. Porque es que ese PRM, por eso es que es un desastre. Ustedes saben a quién pusieron como jefe de Proconsumidor aquí: a Miguel Ángel Díaz Alejo. Miguelín Díaz. Y oye, Miguelín Díaz. Se duró 26 años. Por los reformistas no tienen a nadie que no sea Miguelín parece. Miguelín. Ese es el hombre más dichoso de la bolita y más privilegiado. Mi amigo Miguelín. Yo estoy diciendo la queja, ¿verdad? Que muchos perremeditan allá donde Franklin Romero, hablándome de eso. Dice, pero tú sabes lo que es este partido y lo malo que son estos dirigentes. más Diciéndome a mí, incluyendo en el día de hoy un dirigente importante de uno de los partidos aliados y las triquiñuelas que se hacen entre ellos. ¿Tú sabes lo que? Es? ¿Qué figura importante del PRM no es tan nombrada, que se fajaron en ese partido, como uno que es un ingeniero, presidente de una zona, y, y, y a mí me gustaría haber grabado lo que se... Sí, pero yo no puedo decir porque me, me, me habló, ¿verdad?, a condición de yo no revelar nombre. Lo que ese ingeniero dijo, Omar, yo soy presidente de una zona, y ni me han nombrado a mí, ni yo he podido nombrar a uno solo. Tengo un amigo de testigo, que por coincidencia estaba con un amigo. Entonces, ¿qué resulta? Ah, bueno, necesito que le dije, men, que estaba para cuando usted me llamara yo ir. Ah, sí, sí. Correctamente. Dice, toda la burla, entonces, entonces ellos me dicen a mí, tú te imagino, mal, lo que son esta gente, que Miguelín, que tiene un proceso penal abierto. Sí, sí. Entonces, momento. me dice eso para el supermercado, ¿y qué moral tenemos nosotros para hablar de cambio? Sí, Miguel? Entonces, eh, eh, oye, esos eso reformistas, esos que han pegado siempre, esa gente yo no sé qué. Entonces, me, me hacen la lista de los importantes dirigentes del PRM que están alando aire, como dicen ellos. Y los comunicadores, no ha habido un solo comunicador. Bueno, yo creo que Joan y Paulino es la única. Después están todos. O sea, es un partido terrible. Esa, esa gente Oye, esa gente son malos. Esa gente son malos. Esa gente son malos. Porque es que, es que usted no puede dar un cambio por un puesto... Porque eso es transitorio. Ustedes no vieron que los peleaditas duraron 16 años consecutivos Pero se fueron sí. Los peleaditas se fueron Pues mañana le sucede a ustedes Y por qué esa actitud con su compañerito Que usted ha convivido Que usted ha tenido Y, y tú lo ves con este aire que Eso da gusto Ay, hombre, Lo que me dé pena Lo que me dé pena, pena, pena Con las historias y las cosas Mira, voy a mencionar uno solo ¿Por qué se nos tiene temor? Eh, mi amigo y hermano Luis Yanguela, que es regidor Luis Yanguela dijo, pero yo no sé con qué cara vamos nosotros a salir a hacer campaña Y le dice charlatanes, dice que son todos sus di dirigentes, son unos charlatanes Que Luis, Luis Yanguela es de los mejores, de, de, de los mejor, lo que da la cara Y de los que se preocupa por su dirigente y por su base Luis, Vaya, un saludo a un hombre que incluso ha estado medio enfermo, pero ya está superando. Que no me pase como Franklin el otro día. Entonces, no, Luis, Luis, entonces, Luis, indignado al ver tantas cosas. Y, y eso, hay cosas que yo, por no herir susceptibilidades, no la digo aquí, pero lo que dé pena, señores ese partido, y su, pero son las manos aquí en San Francisco de Banco, eso en el país entero, desde que el PRM, antiguamente PRD, tiene la oportunidad de gobernar, es un verdadero desastre, entonces, yo nada más pienso, hay cuando hayan estas crisis, que le metan una reforma, pero otra cosa, yo le voy a enseñar esto, para que tú veas, y hablando tanta porquería, que uno lo que hace es que, es que, oye, 81 funcionarios, oigan esto, 81 funcionarios, ¿dónde que los tengo?, 81 funcionarios, míralo aquí, Los sueldos de funcionarios que violan la ley. Oigan esto, señores. Oigan esto. Por eso es que aquí. Por eso es que aquí. Usted está viendo eso que dice ahí. Los sueldos de funcionarios que violan la ley. Yo le voy a leer algo de eso. Por eso es que aquí, si el gobierno se mete en hacer una reforma fiscal. Para grabar a los pobres y a la clase media. Aquí va a haber un lío de marca mayor. Aquí va a haber un lío en este país. De... Ah, qué bueno. Mire esto, men. Qué bueno que a mí me pongan a pagar impuestos y a usted y a usted y al otro. Y miren estos camaradas. 81 camajones que ganan uso. Más que el presidente de la República. Una locura. Y ni, ni, ni Danilo Medina corrigió eso ni Luis Abinader, que tiene nueve meses. Miren lo que dice aquí? Esto es un trabajo de listín Diario. A pesar de que hace siete años se elaboró la ley de salario, 105-13, en la actualidad no se ha elaborado reglamento de aplicación para llevar a cabo la regulación salarial del gobierno dominicano de vino, que hay empleados, Públicos que tienen sueldo por debajo de la canasta básica Y otros con pagar por encima a los más altos titulares de los poderes del Estado Oigan esto Un estudio realizado por Participación Ciudadana Basado en datos de 2019 Y obtenido a través del Ministerio de Administración Pública Determinó que 81 funcionarios violan este reglamento En su artículo 5, numeral 6 ya que reciben ingresos superiores que ascienden entre 400 mil y 600 mil pesos. ¿Y cómo puede haber una reforma fiscal para un país cayéndose a pedazos con una pandemia que lo ha destruido todo y a haya gente ganando, funcionarios de tercera categoría, 600 mil pesos? Ah, usted es que yo tenga que pagar impuestos y que usted tenga que pagar impuestos. Ah, qué bueno es así. Funcionarios ganando más de un millón de pesos, muchos de ellos Funcionarios ganando 900 mil pesos Funcionarios ganando 800 mil pesos Senadores y diputados ganando 300 mil pesos y con un barrilito ¡Ajá! No, pero así no puede ser Entonces, si nos imponen una reforma en condiciones como esa Para los pobres y la clase media pagar más impuestos Aquí debe ganarse un rebú. Como se hizo en Colombia o un grupo de una casta, una élite. Aparte de esos salarios, esa gente no compra en el supermercado con su cuarto. No. Porque eso es con los gastos de representación. Eso aparte de los... Ese es el sueldo bruto, 600 mil pesos. Pero tienen gastos de representación, tienen gasolina, las amantes tienen... De, o sea, un, un desastre. Un desastre. Entonces, oigan esto. Dice aquí...